en saludos a todos los televidentes de Telenor en esta semana mayor, en esta semana especial para nosotros los cristianos, los creyentes. Con respecto a los puntos positivos que nosotros humildemente podemos ver o podemos observar de esta pandemia, podemos decir lo siguiente. En el, en la, en el área profesional podemos decir que la ayuda económica que reciben nuestros hermanos eh, de la diáspora, dígase de Estados Unidos, se ha reflejado en beneficio para el sector construcción, en tal sentido que las obras civiles, las construcciones, se han disparado, de tal manera que en las ferreterías nosotros no hemos visto apretado eh, por el hecho de que tenemos que ponernos bastante en turno para poder recibir los materiales, porque... Eh, el sector de construcción se ha dinamizado un poco por las remesas que están llegando a nuestro país eh, eso le puedo ver de positivo a la pandemia desde, desde el punto de vista de, de mi profesión desde el punto de vista eh, de lo espiritual desde el punto de vista de, de la humanidad como, como personas puedo decir lo siguiente el, el Dios Padre a través de la historia de la salvación, fue dándonos señales de que el comportamiento de nosotros como personas debió de ir cambiando. Y podemos ver desde Noé, eh, desde Abraham, desde la torre de Babel, etcétera, etcétera. Todos esos, esos acontecimientos que el pueblo de Dios puede ver o, o vio como castigo, pero Dios es eminente misericordioso. Desde mi punto de vista, esta pandemia ha venido como a llamar a la familia en un alto a nosotros como padres a reflexionar qué está ocurriendo en la familia. Es mi punto de vista. Es decir, si nos podemos dar cuenta que la pandemia nos obligó a quedar en nuestros hogares. Entiendo que ha disminuido los, eh, los accidentes de tránsitos ha disminuido las, las enfermedades eh, de, de contagio, eh, de transmisión sexual, porque nosotros los hombres, que somos generalmente los problemáticos, los que no hacemos vida hogareña, no hemos tenido que resguardar en nuestros hogares. Entonces, yo desde mi punto de vista veo que, como algunos dicen, que, que esto fue creado, que esto fue... No, no, no, no. Dios está, maña, está mandándonos una señal. Nosotros como familia debemos de recapacitar. Fíjense bien con respecto a la educación. Los padres no hemos visto en la obligación de compartir de manera obligatoria las enseñanzas con nuestros hijos. Esa, esa clase virtual que nosotros no hemos visto aunque yo tengo hijos mayores, pero en sentido general, a tener que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Y ese tiempo, calidad de vida, tiempo de nuestros hijos, nosotros, la gran mayoría de la familia, nos hemos apartado. De tal manera que incluso vi a algunos padres llamando y quejándose de que reinicien las docencias presenciales, porque supuestamente no soportan los hijos dentro de la casa tanto tiempo entonces eso no, nos llama poderosamente a la, a la atención y a la reflexión de que debemos nuestros hijos son nuestros hijos y nosotros debemos ser parte de, de su formación es por ello que yo desde mi punto de vista insisto veo que esto ha venido como a reintegrarnos como familia que nosotros debemos de compartir con nuestras esposas con nuestros hijos y nos ha obligado Repito, a mantener tanto tiempo, sobre todo en el momento o en los tiempos del de lo, toque de queda, a reguardarlo en, en nuestros hogares y a tener un, un mayor compartir como familia.